A lo largo del tiempo el carnaval se ha convertido en un símbolo de identidad para los pueblos que habitan en la Sierra Otomite Peguas, que durante todo el año esperan esta tradición. La mayoría de sus habitantes participan con gran entusiasmo en dicha festividad. El presente documental gira en torno al carnaval que se realiza en el municipio de Huiguetla, en el estado de Hidalgo, el cual se viene practicando desde hace muchos años. Dicha festividad comienza el miércoles de ceniza y concluye ocho días después en la tradicional octava. Justo en este último día se hace la ya tradicional Danza del Fuego, cerrando con ella el carnaval. Cabe señalar que es el único día donde se puede contemplar los personajes como la muerte y los danzantes del fuego, los cuales han sido el foco de atención para diversos espectadores de diferentes partes del estado, del país y del mundo. Es muy importante porque estamos conservando y preservando las tradiciones de nuestro pueblo, ya que creo que es la tradición más importante de, de Boguetla y para nosotros los Tepeguas siempre ha sido muy importante. Es importante el rescatar y promover la tendencia de las culturas que venían haciendo con anterioridad, rescatar esas costumbres como son los disfraces, no solo eso, la lengua, la vestimenta, ese tipo de aspectos. Los hueves son los personajes que representan al pueblo en el carnaval, son muy importantes para esta traición, ya que revitalizan la identidad al portar la vestimenta tradicional de mujeres y hombres del municipio. Son varios grupos que desfilan por las calles acompañados de un trío guapanguero para bailar. A ellos se les unen los demás grupos disfrazados tales como los comanches, coludos, muertes, etc. La vestimenta tradicional consta de falda Fajilla, blusa de pepenado y rebozo en el caso de las mujeres. En el caso de los hombres consta de pantalón y camisa de manta, sombrero, morral y botines. En el carnaval se invierten los papeles ya que las mujeres se disfrazan de hombres y los hombres de mujeres. Los hueves son los encargados de representar a los viejos. Eh, es un trabajo muy laborioso. Eh, como ven lleva fichas y cada ficha tiene que ser aplanada a mano una por una quitándoles el, el plástico que tienen y haciéndoles hoyito y cosiéndolo a mano entonces es un trabajo laborioso tedioso y es muy importante al igual que todos los, los trajes que, que nos representan como tepeguas para el carnaval Lleva aproximadamente como tres meses, cuatro meses, dependiendo de la dedicación que le pongas, porque no solamente es el traje, después es crear el penacho y eh, dependiendo de lo, lo creativo lo, o como lo quieras, eh, es el tiempo que te llevas. Pero hemos sido muy hospital hospitalarios y este hemos invitado a más comunidades, a personas y creo que por eso es la tradición más bonita de Huetla, porque muchas personas vienen a danzar, a disfrutar del carnaval. el penacho, el penacho y en los penachos, uy, ¡uy, uy, Qué admiración me da con esa gente que ha realmente expresado con sus sentimientos bonitos, no cosas feas, sino cosas hermosas, cosas que realmente indica la cultura a la que ha llegado el pueblo de Gualpura sin darse cuenta pensando que nomás está divirtiendo, pero no. Tras la diversión está el hecho de que la cultura los ha envuelto en, en, un, en un íntimo ser de, de, de, de nuestra gente de aquí, de Guguetway. De, de, de. El sonido del, del Comanche tiene su significado. El sonido del Comanche es atraer mucho dinero. Este, este, este que nosotros traemos es el fin de, del carnaval, porque nosotros vamos a, a, a, manchar los que, por ejemplo, los coludos, los diablos, que andan bien, este, blanquito. Nosotros somos los que damos el punto final para que nosotros, digamos, este, se, se termina el carnaval y con nuestro, sin, nosotros no son ellos nada, porque nosotros vamos a, a mancharlos, a pisarlos Es un gusto que ellos, por ejemplo, nosotros si, si vamos a bailar, nosotros somos los que tenemos el... Si los, los La Muerte no, son, no no somos carnaval, porque nosotros vamos a, a manchar a ellos y nosotros este, es, una, es una... ¿cómo le puedo decir? Ellos, si nosotros no somos nada, y si nosotros nos manchamos felices, nosotros somos, este vamos a ser ganadores, nosotros. Y las muertes no eran como ahora. Las muertes de antes era con este, cisne, con pero de, del comal, del tizón. Todo ese carbón era molido con agua y solamente este, se llevaban a los comanches amarrados con ese, este, con ese disfraz de los tisnados. No es como ahora, de que es aceite, echan a perder los trajes, no era antes así. Eso ya fue inventado por la juventud. El que fundó el carnaval, el que fundó el carnaval no permitía el, el echados a perder los trajes, nada de eso. Los trajes se volvía a ocupar los años que vinieran, pero acabando ese señor ya vino el de aceite el de aceite de ahora, pues eso ya es pelea. Ay, perfecto! Mira, este traje es un traje de diablo que consta de una capa, está hecho a base de tela de satín. Este, deshacerse de los pecados ¿no? a través del, del disfraz y, y de los... ...de los conceptos del baile. Eso es algo que ha ido modificándose a través de los años. Lo que realmente ahorita vemos es diferente a lo que se vio hace aproximadamente 20 o 30 años. García García, ¿sí? sí. Él era un hombre que era muy querido, muy respetado por la raza Topegua Bueno, él sabía organizar un bonito carnaval ¿sí? ¿No? y la verdad es que sí lo hacía de una manera que, aparte de que divertía, también me espantaba. Tenía un, una, un aspecto, una personalidad que tenía una transformación, más, la más, palabra más correcta. De que lo veía así, de momento lo veía de una forma, pero ya pues en de carnaval había una transformación en él. En, tanto en lo físico como en lo, en lo interior, ¿no? su, su, su, su manera de actuar era diferente. Fíjese que él estaba al iniciado de una pierna, caminar, ¿no? pero, pero cuando se disfrazaba no le había persona que lo alcanzara corriendo y Por ejemplo, la danza del fuego no es la danza como ahora con aceite, con este, gasolina. La danza del fuego antes se hacía en un lugar en el centro en el centro de Huehuetla porque no había pavimento. Era tierra, era tierra y ahí se hacía con tareas de leña, leña encino Por ejemplo, hoy miércoles del de último día se hacía, se quemaba desde temprano. A las 5 de la mañana se hacía fuego, hacía fuego con la leña en sino. Y hasta que se consumiera toda la leña, tarea de leña, ¿eh? Después de ahí metían al fuego las barretas. Y el Señor cuando lo iban a aventar, Él pronunciaba el mal. ¿Cómo le tenían que decir cuando le iban a arrojar a la lumbre, a las brasas? Y todo les pedía de favor a la gente que no invocaran a Dios, porque no se le estaba celebrando a Dios. ni respetos a Dios, pero en ese momento no se le estaba celebrando a Él. Y ya cuando entraba, cuando le decían, no, pues te van a gritar esto... Vamos a aventar el maldito al fuego. Y él se metía a bailar. Esta música que está puesta ahorita, lo que se ponía a bailar, a pagar con los pies descalzos, con su, este, las brazas. Y la barreta los agarraba, pero para, para doblarla. La, la barreta en fuego, hasta que lo apagara con sus manos. Y gente que tenía miedo, que tenía dos, tres ayudantes, dos, tres veces se quemaron supuestamente. Esa historia, porque. Se aventaban al fuego, pero al mismo tiempo tenían miedo. Entonces el que sí decía, este, sí, no le tenía miedo, salió libre, pero varias personas se han quemado en el, en el fuego de la lumbre. De ahí, pero se acabó el señor, se acabaron las brasas, se acabó todo este fuego. Ya fue inventado con, con la gasolina, en la tierra, no fue así el carnaval.